Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno eh, tenemos aquí este puente estupendo y lo que vamos a intentar es subir hasta uh, la primera entrada o el primer huequecito y vamos a intentar ir saltando de, desde ahí y luego un poquito más arriba si vemos que la profundidad es buena, pero es verdad que como podéis ver ahí eh, lo que es el nivel del agua ha bajado bastante estos, estos días eh, hace nada, una semana o así, pasamos por aquí, estaba hasta los topes, así que bueno, pues parece que ha bajado bastante la cosa. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, con esta cuerda blanca, primero intentar tirarla engancharla de alguna manera en ese hueco. Y una vez que tengamos la blanca, pues ya ponemos esta cuerdecita negra, en el que tengo aquí unos nuditos para poder sujetarlo y poder subirnos ahí arriba. Pero creo que la cosa va a estar bastante complicada. Si vemos que desde abajo no podemos... Intentaremos tirarla desde arriba, pero también la cosa está bastante complicada porque, bueno, eh, acertar en uno de esos agujeros es complejo. Pues nada, vamos ahí vamos entonces. <risa> Madre mía, qué jaleo. ¡Gracias por Dios, Eduardo! you <laughs> Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad es que, bueno, hasta el final del día no hemos conseguido subir hasta arriba porque, bueno, la, la estrategia del principio era, bueno, hacer una especie de péndulo desde arriba del puente pero, bueno, me he secado a ir desde abajo nadando y tirar una piedra desde abajo del puente, ¿sabes? Entonces, bueno, he cogido la cuerda, la he enrollado una piedra, he intentado tirarla desde, desde abajo y bueno, en una de esas he conseguido encestar entre, entre los aros que hay ahí, ¿no? entre los huequecitos que hay ahí. El problema es que la cuerda eh, rozaba demasiado con lo que es ese hueco, porque es de cemento y, y tiene alguna piedra suelta. Y entonces no había manera de, de mover esa, esa roca, ¿no? Porque hacía rozamiento con la cuerda. Entonces, bueno... Eh, lo que he intentado pues, era eso, eh, darle un poco con el látigo para ver si, si se soltaba la piedra, pero como que solo ha llegado a la mitad y luego a partir de ahí no se ha movido absolutamente nada. Luego con un palo le hemos intentado dar, bueno, un agotamiento que flipas, porque claro, imagínate tú darle desde el palo, desde el agua, pues terminas agotado. Y, y nada, hemos intentado de muchas formas, pero desde abajo no se podía. Así que lo que hemos hecho ha sido lo que es la idea principal, que no sé por qué no la hemos hecho antes, que es desde arriba de, del puente, ¿vale? coger una roca y con una cuerda que teníamos aparte, pues hacer una especie de péndulo hasta pasarlo por el hueco y luego soltarla. Y de, de esa manera, pues bueno, el otro extremo de la cuerda en el péndulo, pues digamos que la hemos anclado al puente. Entonces de esta manera, pues la cuerda llegaba hasta el agua. Eh, a través de, del hueco, y luego ya, eh, donde estaba la piedra de, del péndulo, pues ya hemos, hemos anclado, hemos amarrado esta escalera que, que nos hemos improvisado con unos palos que, que había por aquí. Y entonces eh, ya hemos tirado de la cuerda que había en el puente enganchada, la hemos tirado por arriba, y, y ya, me he subido por, por ese, eh, ya me he subido por esas escaleras de, de maderita que habéis visto antes. Y la verdad es que bueno, ha sido súper agotador, yo estoy lleno de heridas, aquí me he hecho una herida bastante profunda que tiene algunas piedrecitas dentro que ya cuando llegue a casa me las quitaré con unas pinzas luego también las manos y las rodillas las tengo ensangrentadas porque eh, esa escalerita de, de madera que había ahí la verdad es que era bastante difícil eh, subir porque bueno, imagínate las escaleras estas que están hechas de cuerdas son muy complicadas de, de escalar. Así que bueno, como he podido con toda mi fuerza, pues he, he subido por esas escaleras. Y luego ya cuando estaba arriba, pues he soltado lo que es la cuerda negra. Bueno, le he pedido eh, que, que soltara la, la cuerda negra que, que había en la parte de arriba del puente, ¿vale? Y, y ya se ha quedado la cuerda negra suelta. Eh, he saltado, que habéis visto la primera vez que, que he saltado desde el huequecito y nada, iba a recuperar esa cuerda negra que, que estaba colgada de, desde arriba y lo que ha pasado es que uno de los nudos, porque la cuerda negra, te, digamos que tenga, tenía unos nudos pues ha quedado enganchada en un lado del puente y no había manera de, aunque tiraras de ella, pues rescatar la cuerda así que bueno, me he arriesgado un poquito y he vuelto a subir por las escaleras eh, la verdad es que subir por esas escaleras es muy complicado y, y bueno, lo que sí pues me da un poquito de miedo porque el, la única sujeción que tenía las escaleras era un nudito que se había quedado enganchada entre dos piedrecitas si ese nudito pues, se hubiera soltado de alguna manera pues yo me hubiera caído de las escaleras y hubiera chocado con, con, alguna, con alguna cosa pero bueno, he podido subir lo que sí en el último escaloncito eh, que lo habréis visto en el vídeo cuando subía por las escaleras pues se me ha soltado el pie un poquito y, y bueno, he podido sujetarme como he podido, he me he sujetado como he podido a la cuerda y, y bueno, ya me he arrastrado cual gusano por, por lo que es el, el hueco pero ese hueco, digamos, que no es que estuviera liso sino que estaba con un montón de cemento, un montón de piedrecitas que la verdad es que me han hecho bastante daño pero bueno, de esa manera ya hemos conseguido soltar las dos cuerdas tanto la cuerda de, de, de, ma de madera como la cuerda que, que sujetaba la, la escalera Así que nada, yo aquí lo dejo, la verdad es que estoy reventado, yo creo que voy a, voy a descansar Porque estoy muy cansado, la, mi idea era pues, pasar la noche en el campo en una, en una hamaca pero, pero yo creo que voy a pasar la noche en casa y, y lo de la hamaca ya lo dejo para otro día y, y bueno, ha estado interesante poder subir ahí La verdad es que me gustaría subir al siguiente hueco para la próxima vez Pero esta vez yo creo que voy a descansar y ya... Ya dentro de, de unos días o de unas semanas Pues ya lo haré ahora sí hay que tener en cuenta que dentro de nada voy a firmar la hipoteca Y, y ya cuando contrate el seguro de vida Pues ya, ya correré más riesgos Pues nada, esto ha sido todo La verdad es que bueno ha sido un día divertido pero bastante complicado Lleno de retos pero muy interesante Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego